Uf, te vas a mira. Cuando empiezo a rimar se arma un escándalo No lo dejo de mirar, no cierro mis párpados Recién empecé y estás bandeador Josteo mi server y quedas bamiado esta originalidad va como boomerang Es pesado e inevitable como humedad Fuerte y poderoso como Superman Te reto a hacer lo mismo, sé que no me vas a superar Vuelvo a hacer una canción de lo más original Arriesgate, no te quedes, te lo digo de verdad Cuando veas por qué tengo estabilidad Vas a comprender porque tengo estabilidad Lo ves men, ya no puedes verte No tienes que creer en alguien que te miente Para poder vencer al más fuerte Solo basta con tener el alma fuerte Originalidad se muestra en el arte. Soy tan frío que si quiero yo puedo helarte. En este estandarte, esta peste mortífera va a aniquilarte en todas partes y va a destrozarte. Original, como caminos empedrados, con por su mal estado. He estado en el estado más detestado y apretado. Y la verdad que yo no estaba ni enterado. Con originalidad y calambures lo coloco. Hace unos años yo estaba loco, loco. No te voy a mentir que estaba loquito. Pero si algo no me gusta, voy y lo quito. No sé por qué, pero. Tengo seis sentidos, rapear es el sexto ¿Lo entiendes mi bro? Si te la das de rey y no tenés léxico Después no me vengas con que rapes es egocéntrico Estoy casi aquí, no logro llegar Mi sueño es ser MC Me debo esforzar, lo digo así Fácil es forzar, pero difícil es convencer a alguien que no quiere cambiar Machismo, violencia en estado puro, es lo que representan Esos tipos duros se la dan de fuerte, de que son oscuros Tienen antecedentes y no tienen futuro No existe el rap real, existe el rap libre El que te da la libertad de poner tu calibre Mientras otros dicen tener fusibles Yo les traigo rimas de lo más impredecible